Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de gpa 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Lewis Hamilton, ganador de las últimas dos carreras del Mundial de la Fórmula 1 en Brasil y en Qatar y vamos a hablar también de sus posibilidades para continuar disminuyendo esa brecha de puntos que mantiene en el campeonato frente al líder Max Verstappen. Bienvenidos Bueno, como elegimos en el título Le pusimos El León se ha despertado ¿no? A este video Y es porque hacemos referencia A unas declaraciones de Toto Wolf El jefe de Mercedes Afirmando que, eh, que El León se había despertado en, en Brasil ¿no? con aquella victoria de Lewis Hamilton una victoria realmente muy contundente eh, porque tuvo que salir último después de haber sido excluido de la clasificación por no haber dado la distancia mínima por reglamento en el alerón trasero y que bueno, que después en la carrera sprint eh, tuvo 15 adelantamientos y después debido a una posterior sanción por el cambio de motor, aquel motor picante que hoy en día está muy en boga, muy en las primeras planas, eh, pudo finalmente en la carrera hamilton vencer a más Verstappen con una actuación realmente eh, con mucha autoridad eh, y utilizando ¿no? aquel motor eh, que lo favoreció tanto en la recta principal de Interlagos que hacía que llegara a tener casi 25 kilómetros más que, que lo que erogaba el motor Honda de... Del RB16B de Max Verstappen, ¿no? Y bueno, después eh, fuimos para Qatar. Y también estaba esa cuestión, ¿no? De, de Red Bull, que iba a estar en una incertidumbre. Eh, cuando parecía que en Brasil iba a dominar. Pero bueno, Hamilton pudo llevarse prácticamente todo. Eh, imponerse con mucha, con mucha autoridad, como decíamos recién. Y, pero bueno, había que ver cómo, cómo iba a poder amalgamar y cómo... Digamos, ese rendimiento que necesitaba como, como iba a poder equilibrar un poco la cuestión con Mercedes, sí, eso lo hizo el viernes eh, liderando el primer entrenamiento pero eh, ya a partir del sábado eh, otra vez Hamilton volvió a mostrarse contundente lideró la clasificación y después la carrera de punta a punta sabemos ¿no? que, que Verstappen eh, logró clasificar segundo pero bueno, tuvo aquella aquella infracción eh, al no respetar el régimen de banderas amarillas por el, la pinchora de un neumático de Pierre Gasly, que bueno, después eh, en lo que fue previo a la carrera recibió una sanción de cinco puestos eh, en la, para la largada, tuvo que, que partir desde el séptimo lugar, si bien ahí demoró muy poquitas vueltas en ponerse en segundo eh, de Hamilton, eh, nunca tuvo el ritmo suficiente como para poder pelearle. Eh, de igual a igual a, a Hamilton y de hecho si, si probablemente si hubiera si hubiera alargado desde la primera fila como, como había sido tal como había terminado la, clasific la clasificación ¿no? sin aquella eh, posterior sanción de cinco lugares muy difícil es muy difícil que, que haya podido imponerse frente a, a Hamilton porque bueno convengamos que cuando llegó al segundo lugar eh, había una diferencia de 3 segundos 7 y aún así eh, el británico la fue eh, incrementando. no Fue una, una diferencia de tiempo que fue cada vez mayor. Era un poquito mayor el ritmo de, de Hamilton eh, con respecto al de Verstappen. Y bueno, así, todo, así pudo eh, ganar. Incluso con un motor que no era el que he usado en Brasil. No era la unidad de potencia que utilizó hasta la carrera de México. Eh, no tan potente como la que tuvo en Brasil. Y que sí, volverá a equipar el W12 de Hamilton en el Gran Premio de Arabia Saudita. Y bueno, eh, viene de dos carreras Hamilton. Eh, Se puede decir por ahí que, que León ya despertó. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades ¿no? que tiene Hamilton de, de seguir imponiéndose? De ganar su tercera carrera consecutiva en el Gran Premio de Arabia Saudita. Bueno, lo principal es justamente el tema del motor. Va a poder equipar. Eh, el motor eh, picante como se le dice en la jerga aquel motor que realmente marcó muchísimo la diferencia en el gran premio de Brasil y que es realmente una, una muy buena eh, un, un buen elemento para que pueda disponer el, el británico ahí en el gran premio de Arabia Saudita, teniendo en cuenta que es un callejero muy pero muy veloz con, con, mucha, con una, una reta muy larga eh, y con muchos sectores rápidos. Pero bien también que tiene varias curvas de alta velocidad. En eh, ciertas partes es un dibujo muy parecido al circuito de Samburg eh, de Holanda. Eh, donde Max realmente, Verstappen pudo mejorar, eh, pudo hacer una, una victoria muy, muy dominante. Ahí en el, la primera carrera en, el, en Holanda en más de 30 años. Por lo que en ese sentido... Puede ser que haya una, una disputa medianamente igualada entre los dos, eh, aunque también hay que tener en cuenta que el nivel de Mercedes que tenía en Holanda no es el nivel de Mer del Mercedes que, que tiene hoy. O sea, Red Bull puede llegar con una buena, una buena puesta a punto, eh, con buen potencial, pero bueno, también hay que tener en cuenta el agregado de este motor de Mercedes que, que realmente marcó la diferencia en Brasil y que bueno, hay que ver cómo, cuál será la durabilidad. Si, si perdió un poquito de, de, de potencia con respecto a Brasil. Pero bueno, eso es una incógnita que, que deberá ser revelada cuando, cuando estén todos en pista. Otra cuestión muy importante que, que, que hay que tener en cuenta en, con Arabia Saudita. Que es un circuito nuevo. Va a debutar en la Fórmula 1 y bueno, no es un circuito que no está engomado es un circuito que está acabo de terminar en construcción o sea que va a haber muy poco grip eh, también hay que tener en cuenta cómo va a ser el consumo de neumáticos eh, en, este, en esta nueva pista que es un, una incógnita por el momento cómo será que los otros se van a comportar eh, en una pista que, que es nueva eh, y bueno, después dos, dos, dos cuestiones muy pero muy importantes son el tema... De, de que hacer una pista nueva y con pocas vías de escape hacer un callejero una posibilidad de que, de que sea una carrera cortada con, con, ahí con algunos autos de seguridad por algún incidente que se pueda dar en carrera eh, es muy, muy factible también ¿no? y también el, el tema que al ser una, un circuito tan rápido el de Arabia Saudita y con el motor funcionando muy alto régimen durante casi los, los más de 6 kilómetros que tiene la, eh, el circuito. Es el segundo, va a ser el segundo más, rap, más, más extenso. Después de los 7 kilómetros que tiene Spassar con Jumps. Es muy probable que hay, haya varios pilotos. Que terminen largando retrasados. Por algún cambio en la unidad de potencia. O algún componente de motor. Como puede ser el motor de combustión interna. Por lo que bueno, puede ser, tam, haber también algún un pelotón que sea por ahí... Eh, un poco complejo ¿no? digamos con muchos autos con mucha lucha en pista con varios autos que tengan que remontar un poco en la carrera pero bueno eh, en, en igualdad de condiciones y dentro de lo que se debe empatar Hamilton eh, parece un poco más eh, con posibilidades que Verstappen de cara a lo que es este, este gran premio pero bueno, todo se deberá en pista y bueno, como ya vimos en lo que es esta Fórmula 1 todo es incógnita, no, nada se puede dar eh, eh, por hecho, así que hay que ver cuando estén todos en pista y cuando se largue este 5 de diciembre el gran premio de Arabia Saudita. Gracias por todo, por acompañarnos en este nuevo video, que estén muy bien, será esta otra oportunidad. Un abrazo.